para que vean que me estoy sintiendo en todo momento hola amigos ahora estoy para mostrarles mi última creación yo hago lo que me piden, me mandan una foto y bueno, más o menos basada en, en lo que el cliente pide, la corona, le hago. corona, el número 9, la dead Star y las letras y el nombre del niño. Los colores y todos los detalles son tal cual me los pidieron. Este, entonces son personales. Estuve trabajando ayer toda la noche con... Este pastel, amigas, por eso no me había comunicado. Voy a estar bajando videito en cuanto me desocupe. Las quiero mucho y espero que les guste. Denme un dedito para arriba. Coméntenme, díganle si les gustó, qué le cambiarían, cómo la harían. Después les voy a mostrar una foto más o menos de lo que querían y de lo que yo hice, a ver cuál les parece mejor. Yo creo que yo la superé bastante. Este, y bueno, las quiero mucho. Esta la vienen a buscar hoy. Es para Mauricio. Un beso, bye.